Hola chicos, yo soy Skips y bienvenidos a un video el cual quiero hablar, vale Y es que pasó hace unas horitas, vale Que fue que Mika subió un video a su canal, normal, vale, normal Y lo que pasó fue que ahí dijo que eh, Michigun eh, ya no, no era el top 1 porque básicamente no jugaba, vale Y Chaggy le dijo pues básicamente que pues era el top 1 porque... Mi chico no empezó a jugar y toda esa vaina, ¿vale? Y pues la verdad es que también dijo que Chaggy no se había pasado ningún de Extreme Demons. Y la verdad es que sí se pasó un Extreme Demon. El Cal fue de Ultimate Page. Y Mika empezó a decir que no, no se había pasado ningún Extreme Demon. Y que no merecía estar en el top número uno, Chaggy. Y eso me parece muy mal y a Chaggy se puso muy mal, obviamente, ¿vale? Eh, hasta se iba a ir de geometrías, ¿vale? Habló con, con Mika y toda esa cosa, ¿vale? Y pues al final se iba a retirar. Chaggy tomó una decisión, ¿vale? Tomó una decisión la cual van a escuchar y van a ver solo hoy en este canal, que lo van a ver ahora. Por lo que todos vinieron a este video, ¿vale, chicos? Y es que, en realidad, eh, Chaggy se va de geometrías. No, chicos, Chaggy no se va, ¿vale? Eh, ya habló con Mika y toda esa cosa, ¿vale? Pero tuvo un momento en que decidió que se iba a ir. Pero al final no se va, chicos. Esa es la Lo, lo que sabe hasta ahora, ¿vale, chicos? Solo lo van a encontrar en este canal. Eh, esta opinión. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado el, el video. Ya saben, no olviden dejar un likecito. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.